Esta historia comienza un día como otro cualquiera. Hacía muy buen tiempo y Sergio, como todos los días, estaba haciendo el payaso. Y nada más tengo de comprarme unas spams. Imagínate que soy un caballero de de no Stars ¡Wow! Ya está Sergio haciendo de las suyas. Se piensa que comprar. Yeah, esta oferta está genial Una caja con dos espadas láser de Star guapo Y un euro Comprar, comprar, comprar, comprar ¿Dónde está el repartido? ¿Y esa es la caja que he comprado? ¡Pero si sí está flotando! ¡Cómo? ¡Qué pesada! Ha llegado el momento de abrir la caja y ver mis espadas, ¡las! Sí. ¡No! ¿En serio me tienen que llamar por teléfono ahora? Vale, vale! ¡Ya voy! ¡Ya voy! Oye, chicas. A mí esa caja me da muy mal rollo. ¡Mira! ¡De repente se acaba de poner a llover! ¡Es verdad! ¡Y mira esa flor! ¡Se está marchitando! ¿A ti qué te parece, Nunu? ¿Nunu? ¿Dónde se ha metido? Y yo soy muy curiosa ¡Ya ha terminado! ¡Es momento de abrirme! ¿Eh? ¡Pero se puede saber quién ha abierto mi caja! ¿Tú sabes algo, Dasha? ¡Papi! ¡La que ha abierto la caja es... ¡A callarse un poquito! <risa> ¡Qué graciosa, Dasha! Bueno, Mimi, ¿tú sabes algo? ¡Qué graciosa soy de verdad! ¡A ver si hacéis tantas bromas cuando os castigue! Ay. <risa> ¡Mi plan va genial! <risa> ¡El lado oscuro! Bueno, no me pienso enfadar, porque voy a disfrutar de mi fruta favorita, las... ¡Presas! ¡Qué deliciosas están! ¡Y la comida voló! ¿P -p -p -p -p -pero, -pero, ¿Pero qué está pasando? ¡Ay, no! ¡Nunu no, no, con el poder de la fuerza movida las presas de ese... que con la comida no se juega. Castigada sin cenar. No. <risa> Mira a mimi que bien se porta. Y si es que está para comérsela. Pues la que te va a comer. Es una patra de pollo. Espera, eso es comida. ¡Ah! ¡Mami, qué te pasa en la cabeza? Porque mi amor mordido. El Imperio Gatuna se alzará contra los perros y dominaremos el mundo. Dasha, estamos perdidas. nos ha vencido. Mira. ¿Mimi? ¿Se puede saber por qué te has quedado ahí parada? Pues estoy esperando a esa tal fuerza. ¿No me has dicho que me tenía que acompañar? Mimi, es una frase muy famosa de Star Wars. <risa> ah, <vale. risa>